Eh, realmente ha sido una, una, una exposición eh, desde, desde lo teórico pero sí que eh, con una buena proyección a, a aterrizar ¿no? en, lo que, en lo que el ámbito rural ¿no? pues eh, las, las fortalezas, los retos eh, y las, las dificultades como bien decía eh, Adolfo, o nuestro compañero Adolfo este, este taller tiene la, la, la orientación clara de ser, un, de ser un espacio de producción, de producción desde lo, desde lo teórico a, a lo práctico, desde, desde las situaciones eh, digamos, eh, eh, que estamos viviendo hacia situaciones y propuestas de, de, de futuro. ¿no? De tal forma que en esta primera mesa, en este primer panel de experiencias y tras. Eh, repito, ¿no? pues la, la, la exposición de, de, de corte más, más teórico, ¿no? que de, de, aunque ya ha dado bastantes pinceladas de, de, de Alfonso Camarero, ¿no? eh, esa, esa, esa exposición de corte más teórico vamos a descender a, a la realidad ¿no? y, y, a la, y a las, al trabajo que se viene desarrollando de diferentes ámbitos en diferentes provincias de la comunidad autónoma por, eh, por entidades y por... Y por eh, organizaciones que están desarrollando su acción en, en los territorios más periféricos de la, de la comunidad autónoma. En primer lugar, eh, quiero, quiero dar la palabra a, a Mar González, que es la presidenta de la Asociación Entre Todos, eh, que trabajan en la zona de la Sierra del Segura. Eh, para los que no estén muy familiarizados geográficamente, es el pico de Albacete que sale eh, hacia Granada, hacia Murcia, ¿no? con, con Mar. Eh, bueno, pues venimos, uh, yo personalmente la, tengo un, bueno, pues una relación muy especial con ella, porque bueno, pues, eh, eh, tuve la oportunidad de conocerla hace mucho tiempo y, y desde entonces venimos trabajando en la distancia, en la cercanía y siempre compartiendo puntos de vista y discutiendo a veces también, pero siempre desde un aspecto muy constructivo y, y muy, muy innovador, ¿no? Tal, tanto como que, bueno, pues desde, su, desde la asociación, ¿no? Que dinamiza todos los municipios de esa, de esa zona de segura, están haciendo cosas muy interesantes y que, y que bueno, quizá por la, por la, por la distancia ¿no? y, y, y por el por el espacio que ocupan no siempre bien reconocido ¿no? y por eso nos parecía muy oportuno contar con ella porque desde eh, de su trabajo desde, de, desde hace muchos años en ese territorio nos puede dar una visión muy, muy certera de, de, de, de, de, cómo, de cómo está la situación en ese, en ese ámbito, ¿no? insisto, desde, desde una, una visión muy innovadora de todo el trabajo que hacen y desde, desde la juventud y, la, y, la, y las ganas de hacer cosas que, que tienen. Eh, Mar, por favor, eh, ¿dónde estás? Ah, sí, estás aquí. Eh, te, doy, te doy la palabra, sin más dilación. Buenos días a todos. Muchas gracias a la Red de Lucha contra la Pobreza de Castilla-La Mancha y de España por la invitación a este seminario. Eh, gracias, Raúl, por las palabras que has dicho de mí. Hace muchos años que nos conocemos. Eh, bueno, eh, a mí cuando me, llamó, cuando me llamaron de la red de lucha para que hablara un poco del medio rural, me dio la sensación de que vuelvo a hacer algo que llevo haciendo casi 20 años de mi profesión. ¿no? Y de hecho, cuando hoy he revisaba un poco las notas para, para poner al día y marcar esta ponencia, ¿no? y escuchando también al consejero, a, al, al profesor camarero y, y, y a, a las diferentes personas que han intervenido, pues me dio cuenta de que... De que, bueno, de que seguimos un poco visibilizando las cosas que, que contamos desde hace 20 años. ¿no? Y hay una frase que me encanta y que me gustaría que en toda la conversación pudiera, pudiera estar latente, que es que siempre digo que del pesimismo del análisis tenemos que pasar al optimismo de la acción. Eh, hay, una, hay una frase de Eduardo Galeano que dice que al fin y al cabo actuar sobre una realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eh, eso es lo que ha pretendido hacer la asociación Entre Todos, que se impulsó a raíz de una crisis, una crisis económica, la del 2013. Llevamos siete años interviniendo en este territorio, pero muchas de las personas que somos miembros llevamos ya mucho tiempo, en torno a 20 años, trabajando en, este, en, este, en estos procesos de empadronamiento de personas y, y, de, y de empleabilidad y de empleo. Eh, trabajamos en la Sierra del Segura, eh, el objetivo principal de la asociación es favorecer la incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social <coughs> y favorecer efectivamente el desarrollo económico y social de nuestro territorio. ¿no? Como ha dicho Raúl, pues estamos en una zona preciosa de, de, la, de la región de Castilla-La Mancha, en la provincia de Albacete, que, que es el límite entre fronteras de otras comunidades autónomas y eso, eh, pues, nos marca algunos indicadores de exclusión territorial que impiden que las personas que vivimos aquí, pues, podamos, eh, si no es con, con, con medidas adecuadas y acertadas, pues, desarrollar, desarrollarnos económica y socialmente. Un poco para que conozcáis el territorio donde estamos, pues, como se ha dicho en varias ocasiones en esta, en esta mañana, el envejecimiento, la población, les pasan cosas a la gente que vivimos aquí. Efectivamente, tenemos una población muy envejecida. Eh, por daros un dato, la población que tenemos, y esto lo hemos descubierto ahora con la elaboración de mascarillas infantiles, la población que tenemos en la comarca de la Sierra del Segura entre 3 y eh, 12 años, que es el futuro de esta comarca, son 2.000 personas de las 17.000 que vivimos. Entonces, eso ya... Mm, nos, nos dice un indicador ¿no? y esto lo descubrimos pues dándonos de bruces con la, con la realidad en el análisis no en el análisis que no luego en la acción eh, también eh, hemos podido vivir como bien nos ha dicho el profesor camarero el retorno de personas al medio rural con orígenes en el medio rural y sin ellos que, que traen potencialidades pero también a veces se arrastran eh, situaciones y dificultades que hay que atender eh, eh, se ha hablado del tema joven pues tenemos jóvenes sin estudios y sin experiencia laboral adaptada al, al, al mercado laboral emergente aquí porque fuera se pueden ir no pero lo que se trata es de poblar ¿no? no de hacer que la gente se vaya la pérdida de la identidad rural que la hemos vivido en el covid y que ahora os daría algunas pinceladas no porque no se nos ha tratado como si viviéramos en ciudades superpobladas eh, en, en territorios que, que, que vivimos 3.000 personas y con una gran dispersión geográfica. Eh, eh, es importante que hagamos una especial atención al número de personas que se ven afectadas por adicciones y, o por enfermedades de tipo mental en, la, en, la, en, en el medio rural y que es muy invisible de cara a patrones urbanos o de cara a, a impulsar políticas. Y luego, algo que ocurre en el medio rural y que todos los que vivimos en él lo sabemos, es que los problemas se viven hacia adentro, la, la invisibilidad. A nuestro territorio pues le pasan cosas. Tenemos unas una precarias redes de, de transporte y unas deficientes de comunicaciones. En algunos núcleos de población no llega Por daros un dato, de la empresa de inserción que tenemos, el, en la conexión a internet y la factura del teléfono fijo y la línea de teléfono nos cuesta 80 euros. Creo que ninguna empresa de España o las sea, que estamos aquí, pagamos eso por una línea. Pero es que no tenemos nada más que creer, o sea, coger eso porque no hay otra cosa. Entonces, si no hay otra cosa y yo necesito internet para mi empresa, pues tengo que pagar esos 80 euros. Igual que tengo que pagar el coste de la mensajería y de un montón de cosas más. ¿no? Eh, la escasez de, de, de iniciativas empresariales, bueno, esto tiene su origen en, en, en la transición, ¿no? en los años 60, mucha gente era emprendedora, se fue a las grandes ciudades porque aquí estaba más difícil. Eh, esa cultura emprendedora la hemos padecido y la seguimos padeciendo, aunque este retorno de personas está dando un despunte muy interesante y sobre el que se puede trabajar. Luego, eh, eh, el despoblamiento que, que habéis nombrado varias veces, pero aún así, y siendo positivos y siempre con ese talante, somos municipios capaces de generar riqueza social y económica, para ello hemos pensado desde la asociación que el aprovechamiento de recursos locales es fundamental para la generación de empleo. Eh, evidentemente, el papel importante que, ten, que hay en los pueblos es eh, la ayuda mutua, es decir, nos hemos dado cuenta ahora, por ejemplo, con esta historia de la pandemia, que nos paralizó a una sierra entera, que al día siguiente fuimos capaces de, a través de un movimiento ciudadano, poner en marcha más de 200 mujeres y hombres en la Sierra del Sur cosiendo mascarillas que se han hecho llegar a un montón de sitios y que se han confeccionado cerca de 40.800 mascarillas, que son muchas mascarillas, y, y con unas condiciones como las que teníamos, ¿no? Entonces, esa es la fuerza del medio rural, eso es lo que tenemos que ser capaces de visibilizar y de decirle al mundo que somos capaces de hacer. Importantísimo, como bien ha dicho el consejero, el papel que, que tienen las entidades locales, las que trabajan directamente en los territorios, como los grupos de acción local, la asociación de desde todos, o otras entidades que tienen su sede y trabajan directamente desde los pueblos. Y eh, eh, a partir de ahí, pues nuestro trabajo fundamentalmente se ha dirigido a fomentar la cultura emprendedora, reactivar la economía local, empoderar a las personas, hablar siempre en términos de inclusión, en positivo, nunca de exclusión. Pensar en el, en el empleo como motor de la exclusión y eh, de ahí nace el programa de empleo y formación que por daros un dato el año pasado atendimos a 2019 personas, uy perdón, a 136 personas y conseguimos que 54 personas consiguieran trabajo que es que es otra cosa que se dice mal que aquí no hay trabajo sí que lo hay el problema es que las personas a veces no pueden contactar con esos trabajos o que el pensamiento rural hace pensar a esas personas que no pueden llegar nunca a esos trabajos, que es lo que tenemos un poco impuesto en esa, en esa población más joven, no de que aquí es que me tengo que ir porque aquí no puedo hacer nada. De esas 54 inserciones laborales, 37 fueron en empresas ordinarias, 7 personas iniciaron autoempleo y eh, bueno, generamos em, eh, empleo para profesionales que de otra manera se tendrían que ir, psicólogos, educadores sociales, ingenieros... Eh, técnicos en industrias agroalimentarias ingenieros forestales, ingenieros agrícolas etcétera, etcétera bueno, creamos una empresa de inserción Integra Todos Integra Todos SL es una empresa de inserción es la única en Castilla-La Mancha que tiene su sede en un entorno rural de menos de 5.000 habitantes eh, Integra Todos eh, la entidad la asocia al 100% de esa empresa es la asociación entre todos de ahí la importancia de que nos empoderemos en los, en los pueblos y, y, y pongamos nosotros en marcha estas estructuras de cambio, porque si seguimos esperando que lo hagan las leyes, pues seguiremos esperando 20 años más. Y y no y esto pues no nos servirá. No nos servirá y nos seguirá teniendo en esta misma situación que, que a priori digo que, que sigo pensando que prefiero vivir en un pueblo que en una ciudad. ¿No? no me gustaría, cuando terminara de hablar, que parece que, que los que vivimos aquí no nos gusta vivir aquí. Sí, queremos vivir aquí, pero con ciudad, ciudadanos de pleno derecho, como el resto de gente que vive en el territorio español. ¿no? Eh, Integra Todos tiene dos líneas productivas. Uno es la agricultura ecológica. Cultivate ha generado 10 puestos de trabajo en estos últimos tres años, en la agricultura ecológica y los servicios agrícolas y forestales. Nueve de ellos han sido personas de inserción. Y en la actualidad, pues hemos podido mantener un puesto de trabajo de inserción en eh, Costurízate, que es nuestra otra línea productiva, eh, nos dedicamos a la, al cosido industrial de funda de sofá y sillón. Cuando empieza toda la crisis, se cae, se cae nuestros clientes se caen, nuestros clientes estaban en la zona de Murcia, eh, que está muy cerquita de aquí, o sea, estar entre fronteras eso nos, nos favorece. Y eh, nos, nos hace reinventarnos, ¿no? Lo que hemos hecho es eh, hacer un, un catálogo de productos de higiénicos de protección eh, a raíz de nuestra experiencia con las mascarillas, que en concreto son batas, calzas y gorros eh, de higiénicos, que están comprándonos principalmente, yo digo eso porque estábamos en un ERTE, ya hemos reactivado el ERTE, hemos incorporado a los trabajadores eh, que estaban en el ERTE y... Eh, prácticamente está todo el mundo incorporado, falta solo una persona, y, y estamos haciendo dos contratos nuevos de personas de inserción, con lo cual eh, al, al, para algo servirá estas estructuras, ¿no? Está generando empleo en un momento en el que se está destruyendo. O sea, es, es significativo que en ese sentido, y echamos de menos que, pese a haber eh, establecido todos los cauces adecuados de comunicación con las administraciones, pues no hayamos tenido un solo pedido de ese material de ninguna administración de todo el territorio de Castilla-La Mancha, ni, de, ni del resto de... pues a que hemos hecho esa difusión y hemos hecho llegarlo a las administraciones. Entonces, esta, así no se ayuda. Es decir, si hablamos de consumo responsable, pues tenemos que aplicar esto, que llevamos hablando toda la mañana de consumo responsable y de economía colaborativa, pues eso se traduce en encargando batas a una empresa que esté ubicada en un medio rural. Me da igual que se integra a todos, que sea una que está en la manchuela que sea otra que está en, en, en, en Toledo, en Cuenca, me da lo mismo. Pero que empiece a apostarse seriamente por los productores locales. Eh, eh, es curioso que se que se diga que la actividad que puede solucionar esto es la agricultura ecológica y que, y que, y que eso es un, una salida cuando la experiencia real de una empresa que aún tiene incluso apoyo en, la, en el contrato de ese trabajador siga dando pérdidas todos los meses porque no se compra este producto eh, local. Se sigue comprando el producto eh, a grandes cantidades con los precios muy reducidos y que lo único que hace es seguir Pre, haciendo precaria la actividad agrícola, con lo cual no, no va a ser nunca la solución si no terminamos de hacer eso que se está haciendo con los precios. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? Actuar sobre el mercado de precios y sobre los intermediarios, que son los que de verdad están sejando al sector agrícola. Eh, eh, en este momento de la COVID-19 ha aflorado el... Bueno, os voy a contar un poco cuál es el presente y el, no sé si voy bien de tiempo, Raúl, o... o por dar ahí dos o tres minutos de, de lo que es el presente o el futuro de, de, de, de, de, o lo que se nos ha presentado con la COVID, si ya era difícil antes, pues ahora es más, que ya lo ha dicho el consejero, se ha visibilizado la invisibilidad de la pobreza porque seguimos pensando que con 431 euros pueden vivir las personas. He, vuelto a hablar, he oído volver a hablar de la fuerte protección social. La protección social es interesante en un momento determinado, pero sigue precarizando la economía. Eh, ha aflorado el sostén, que era la economía sumergida en este territorio, porque se paró de golpe, no había economía sumergida, con lo cual eh, aún afloró otras situaciones que no estaban, no estaban vistas porque estaban soportadas ahí. Eh, las medidas que se han puesto de, de prevención han estado impregnadas de los urbanos y no se sé si hubiera sido la oportunidad de hacer una apuesta por regular de manera diferente. Eh, en Nuestro museo nuestro museo es el paisaje, pero no cobramos entrada. Los rurales van en vanguardia, pero la gente viene con su cesta a los pueblos y no compra aquí. Entonces, bueno, pues ese es el presente de la, de la pandemia. O sea, la gente está viniendo a los pueblos, pero trae la cesta de donde viene, con lo cual no sirve. No sirve. No sirve para, cuando hablamos de economía local es consumir donde estamos para reducir el impacto la, la, de la mejor manera posible. La, lo que más ha marcado en este momento, yo creo que no solo a nosotros sino a, a mucha gente, es la incertidumbre que es lo que marca el ritmo. Eso hace que se generen miedos, la presencia del miedo hace que no se mueva la gente y lo que estamos principalmente haciendo desde entre todos es trabajar mmm, con un servicio telefónico y presencial en los casos donde está siendo necesario para que se pierda el miedo ya o sea, estamos en ese momento miedo e incertidumbre para seguir funcionando porque también nos lo están imponiendo desde el sistema recuperarse la economía pues para eso tenemos que salir a trabajar no salir a trabajar sin medios porque yo si veis mi fondo de pantalla es mi casa y yo tengo problemas para conciliar mi vida familiar y el trabajo tengo un hijo y tengo que hacer parte de mi jornada en mi casa, con las dificultades que eso supone y, pero bueno que también ha sido una oportunidad, no puedo estar en el mejor sitio que en mi casa así que también es una oportunidad eh, el futuro es seguir trabajando desde el, traba, desde el territorio el empoderamiento de las personas el recurso más valioso que tenemos en, no son los paisajes es, no es el patrimonio, son las personas que vivimos aquí y Seguir trabajando hacia la economía eh, social, colaborativa y participativa. En este caso, y con lo que confiero a las empresas de inserción, que se culpa la reserva de mercado que obliga la ley de contratación pública y que se reserven lotes de contratación a las empresas de inserción. Que se haga efectivo eh, eh, la responsabilidad de las administraciones hacia la gobernanza, de trabajar con otros agentes. Eh, es importantísima una ley de desarrollo rural ese tiene que ser el futuro, que incorpore la gestión del agua, porque eso puede traernos graves consecuencias económicas y sociales. Y si bien lo, lo he oído del profesor Camarero, pues la resiliencia y la resistencia, como siempre, es motor de nuestros pueblos. En eso nos sujetamos. Eh, eh, somos de pueblo. Somos de pueblo y orgullo rural a tope. Muchas gracias. No sé si me he pasado. Muchas gracias, Mar. Pues, eh, pues sí, te has pasado, pero, pero Lo siento. So, solamente, solamente de tiempo, no pasa nada. Lo siento. Eh, eh, fantástico. Muchas gracias porque nos has hecho aterrizar en, en la realidad de, de la puesta en marcha de iniciativas empresariales en el, en el territorio. Eh, y las dificultades que, que eso conlleva. ¿no? Y, y, y además has apuntado alguna, alguna cuestión que, que yo me he tomado buena nota para, para esa producción que, que estamos haciendo de, de, de propuestas. Eh, quiero pasar la palabra ahora a José Pedro Escudero, que eh, bueno, pues es el responsable provincial de, de Ciudad Real de la empresa GEACAM, que es la empresa de gestión ambiental de, de Castilla-La Mancha. Eh, ellos se encargan de cuestiones relacionadas con la gestión forestal eh, y, y generar oportunidades de empleo en esos, en esos ámbitos. Además, eh, bueno, pues él es eh, alcalde de, de, de, de pueblo pequeño de, los, de la zona sur de los Montes de Toledo, de, de ciudad real, evidentemente, de, de Alcoba de los Montes. Eh, Pedro José pues cuéntanos un poco cómo, qué acciones lleváis desde Ejeacán para, para, bueno, pues eh, impulsar ¿no? el, el, el desarrollo rural y, y, y, la, y, las, zonas, y las zonas forestales, ¿no? Que evidentemente están en, en esas zonas rurales. Pedro José. No sé si... Hola Raúl. Raúl. Hola. Ya te el micrófono y te hablo, pues entonces no me oyes. Eh, sí, sí, te, yo te escucho y yo creo que los demás también. Lo que no se me ve, como yo digo, ¿no? Sí, eso es. Bueno. Sí. Eh, bueno, buenos días. En primer lugar, mmm, deciros que, bueno, gracias por invitar a la empresa GEACAM y disculpar un poco a la persona que estaba invitada, que era el, el gerente de GEACAM, que es el máximo responsable en la región de, de la empresa. Tenía un compromiso ineducible y me dijo, claro. bueno, pues contamos contigo para que estés presente en estas en esta charlas, en esta videoconferencia y en, y en esta, bueno, pues un poco para hablar de, del desarrollo rural. Dice, puesto que eres uno de los pocos delegados provinciales de GEATAM que viven en, en el medio rural, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco disculpar la, la presencia de, del gerente de, de Mariano Teruel. Luego, en principio, bueno, pues, pues deciros un poco, presentar lo que es G.A.C.A.N., que creo que todo el mundo lo conoce. Eh, ahora G.A.C.A.N. se nos conoce como los amarillos, ¿vale? Después de la gestión del COVID, pues nos conoce más la gente, aunque G.A.C.A.N. lleva trabajando ya más de, de 12 años eh, como tal en la gestión de, de prevención, principalmente, y, y extinción de incendios forestales, ¿vale?, y tenemos 2.300 trabajadores y trabajadoras en la empresa, en toda la región. El 80% de, de ellos eh, tienen su puesto de trabajo en el medio rural. ¿vale? En el medio rural, medio rural es decir, donde, en los pueblos pequeños, principalmente donde residen y donde trabajamos eh, con el 80% del personal. Nos dedicamos, como bien he dicho anteriormente, principalmente a la prevención y extinción de, de los incendios forestales. Y luego llevamos otro tipo de planes, estamos integrados totalmente en el medio natural. Es decir, ahora mismo tenemos un programa de actuación que, que es el plan de pastoreo ¿vale? en prevención de incendios en el medio rural, donde en toda la región están participando un gran número de ganaderos. Eh, pues bueno, pastando y pastoreando en las líneas de defensa que, que preparamos para que en el verano podamos sofocar los incendios con el con menor riesgo para el personal principalmente y también para la menor afección a, al medio natural. ¿Vale? Eh, la verdad es que está funcionando bastante bien el plan de pastoreo, es un poco revertir la situación de años... Eh, décadas anteriores, pero creemos que es una forma de, de potenciar también y de que eh, fomentemos eh, el empleo y las fuentes de ingreso en el, medio, en el medio rural. Luego también GACAN está llevando a cabo otra de las encomiendas que tiene de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, es el, los centros de visitantes de interpretación en los parques naturales. ¿vale? Entonces el personal los guías e intérpretes de estos centros, también el personal de, de GEACAM. Por decirlo de alguna forma, bueno, pues GATAM es la principal empresa de Castilla-La Mancha con incidencia y con centros de trabajo, puedo decir, que en la totalidad del territorio regional. ¿Vale? Con lo cual, pues eh, ciertamente... Somos un gran motor. Eh, con Mar, estoy de acuerdo en varias de las cosas que ha dicho. Y ahora voy a utilizar un poco mi, mi otra versión, por lo que estoy aquí en esto, que es la de, la de alcalde de un pueblo, de medio rural, que es eh, ciertamente el despoblamiento. Es decir, lo que ha dicho el profesor Caballero lleva razón. Eh, llevamos 20 años en la comarca de, de Cabañeros. Es un poco la que conozco y donde llevo residiendo más de 20 años. Eh, estamos sufriendo un despoblamiento, un envejecimiento de la población, pero no solo envejecimiento de la población, que eso está pasando a nivel general, sino en nuestra comarca lo que estamos sufriendo es un despoblamiento. Es decir, la juventud, los jóvenes eh, hombres y mujeres eh, jóvenes de nuestros pueblos no tienen futuro. Eh, los pequeños, no me gusta decir nicho, voy a utilizar la palabra, los pequeños yacimientos de empleo que tenemos eh, no los aprovechamos porque, o no lo valoramos en exceso y al final, como decía Mar, no se produce un apoyo a estos jóvenes y mujeres y hombres que se pudieran quedar en nuestros pueblos eh, actuando de una forma, bueno, pues en el territorio, eh, creando su propio empleo. Si bien es cierto que estos yacimientos mmm, no son grandes filones, por decirlo de alguna forma, pero sí, bueno, pues acompañando, yo creo, que acompañando de otra serie de actividades y acciones, pues se podrían, nos podríamos mantener y crear y generar empleo estable en nuestros en nuestro municipios. Estoy de acuerdo con Mar también en que habría que hacer una ley de desarrollo rural. No sabemos eh, un poco sentarnos y ver, la, tanto los políticos como la sociedad, ver un poco en qué podríamos incidir en nuestra zona. Cada zona tiene su peculiaridad, tampoco podemos dudar de que todo el medio rural es igual. Creo que la zona del Segura, de la Sierra del Segura, donde está Mar, se puede parecer o asemejar en, en característica a la zona de Cabañeros, pero tendrá sus peculiaridades que serán las que considero que cada uno tenemos que explotar y poner en sobrevalor. No podemos considerar, o creo yo, bajo mi humilde opinión y desde mi total eh, falta de conocimiento, Alfredo, en este aspecto, creo que toda la región no es igual, habrá zonas que tengan que potenciar, que tengamos que potenciar unas cosas otras tendrán que potenciar otras, no podemos hacer un café para todos, sino creo más bien que lo que tenemos que reflexionar y hacer una reflexión por comarca, poner en valor nuestra comarca y ver cuáles son los recursos naturales que podemos potenciar sin castigar en demasía, y si puede ser en demasía, no, si en eh, sin castigar el medio ambiente y si puede ser favoreciéndolo mucho mejor. Entonces creo que ahí es donde está el, el futuro de nuestros pueblos, es el trabajo que creo que tenemos que hacer desde la sociedad, desde entidades como la que donde está el Mar y otras asociaciones locales de, o comarcales que tenemos en nuestra zona. Bien, digo también los políticos, me digo al signo político, que, que tengan, sino simplemente o unamos esfuerzo eh, todos y buscamos soluciones o sinceramente estoy convencido de que el, el medio rural como lo tenemos conocido de estos años atrás, estamos condenados a desaparecer en, en gran escala en una década, dos décadas a lo sumo. Es decir, creo que tenemos que cambiar el concepto, creo que tenemos que incidir todos y buscar, os digo, a través de GEACAM, bueno, pues está intentando buscar, y la Junta, así me Costa también, estamos intentando buscar desde, desde, todos los trabajos forestales que hacemos, el, la reutilización y hacer economía circular con estos restos, a ver cómo lo volvemos a reintroducir para eh, tener un beneficio no solo económico, sino de, de sostenibilidad de, de nuestros pueblos, de nuestras zonas y poder generar empleo en torno a eso. Y la verdad es que es difícil, pero creo que, que tenemos que, que intentarlo y... Y ya os digo, ahí es donde creo que todos y todas tenemos que dar lo mejor de nosotros e intentar, sin egos, dejar un poco los egos personales y buscar un, una estrategia en común, con unos objetivos generales eh, que puedan ser conseguidos y unos objetivos particulares que a corto plazo se puedan desarrollar y se pueda ver un poco, la, por lo menos, eh, si no el crecimiento de nuestros pueblos, si por lo menos el amortiguar el, el despoblamiento que ahora mismo está, está siendo bastante grande. Como también se ha hecho alusión en algunos de los ponentes anteriores que me han precedido al caso covid desde aquí quiero agradecer y aprovechar esto a, a todos los trabajadores y trabajadoras de Geacam que de forma voluntaria han participado también en, el, en la lucha contra el COVID. ¿vale? Entrando en, en residencia, exponiendo su salud y la de su familia mmm, ante posible contagio, porque ahora ya lo vemos un poco más distante, pero la verdad es que el mes de marzo y... La segunda quincena del mes de marzo y la primera quincena del mes de abril fue bastante dura. Entonces, desde aquí quiero aprovechar para el reconocimiento a todos y todas. Y nada más. Muy bien, Pedro. Pues eh, me quedo con algunas de las cuestiones que has planteado, el, el, elementos importantes ¿no? que... que, que... Que ya habían sido algunos de ellos apuntados por Mar y otros que, que, que has aportado respecto a, a la realidad ¿no? de, lo, de los municipios eh, rurales y la necesidad ¿no? de, de, de unir esfuerzos, eh, eh, uniendo voluntades y, y, y buscar, y buscar eh, espacios comunes. ¿no? Eh, siguiendo con, con este desarrollo que, regional o este dinero regional que. que que os quería plantear, nos vamos a ir a esta cuenca para que eh, Nieves Martínez, que es la coordinadora de, de, de programas de, de la Asociación Sociocultural Grupo 5, nos hable del trabajo que están haciendo en materia de eh, ruptura de la pobreza intergeneracional, apoyo a los jóvenes y a la infancia de las zonas rurales de Cuenca, ¿no? que... Y más concretamente creo que la zona de la Serranía de Cuenca, que tiene muchas cuestiones comunes con los dos ponentes anteriores y que eh, nos, puede, nos puede ilustrar bastante bien cuál es la situación de, este, de, de, de estos colectivos. La Asociación Sociocultural el Grupo 5 lleva del año 97% eh, en el que bueno, Nieves y unos cuantos compañeros, supongo que cinco se pusieron en marcha ¿no? para, para mejorar la situación de las, de las personas. Desde entonces yo creo que vienen siendo miembros de la, de la EAPN y aportando una visión profesional y, y de la educación de calle eh, bastante, bastante ligada al territorio y bastante, bastante replicable y certera. Y por eso pues, quería dar paso a Nieves, que no. Ah, sí, mira, aquí la, aquí la tengo. ¿eh? Pues nada, adelante Nieves, pues eh, cuéntanos. Hola, buenos días a todas y a todos. Pues eh, Jo, cuando dices eso de que estamos desde el 97 y que hacemos esas cosas, a una le da que pensar, ¿no? Es decir. Jolín, pues sí que, que, que, que... No, quiero decir que cuando una piensa que en el día a día pues tampoco va haciendo tanto, ¿no? Y, y cuando ahora dices que estamos desde el 97 y, y tratas de hacer ahí un poco de retrospección de qué cosas hemos ido haciendo, pues si sí, una se da cuenta de que está igual de joven que cuando empezó, y igual de guapa... <risa> Esto es una broma. Y, y la otra, un poco triste la noticia, y es que pienso como Marc, que tampoco hemos avanzado demasiado, ¿no? en, en, en lo que se refiere a recursos y el, y el medio rural. Efectivamente, la entidad surge en el 97, cuando un grupo de trabajadores y trabajadoras sociales queríamos trabajar desde la educación de calle, entonces la educación social no estaba en la ciudad de Cuenca y en Castilla-La Mancha como hasta ahora, eh, era el trabajo social, Quienes éramos los trabajadores y trabajadoras sociales quienes hacíamos esa parte socioeducativa, ese trabajo socioeducativo con niños, niñas y adolescentes, y decidimos trabajar de una manera diferente. Eh, diferente porque no estábamos dispuestos a estar sometidos a, y cogiendo un poco lo que decía Adolfo, al feudalismo en este caso, de lo que nos dijeran los políticos de turno, queríamos tener nuestra propia visión de, de lo que era el trabajo social de calle, el trabajo social comunitario y... Y la única manera que teníamos que hacerlo, aunque luego hemos tenido que someternos, como todas y todos vosotros, los que pertenecéis a entidades sociales, al final no nos queda otra que cumplir eh, un poco las condiciones que nos van marcando quienes al final nos financian. ¿no? Pero queríamos hacer algo diferente, teníamos una misión y una visión sobre lo que era la justicia social, creíamos en, en la justicia social como, como, como objetivo alcanzar y... Y nuestra labor fundamental era trabajar porque las personas que se encontraban en situaciones de desventaja social estuviesen eh, un poquito mejor. Y digo un poquito mejor porque somos conscientes de que nosotras solamente podemos llegar hasta donde alcanzan nuestras puntas de los dedos. No podemos llegar a mucho más, pero, pero sí que es cierto que si yo pongo mi mano estirada y, y vosotros ponéis la vuestra, al final sí que avanzamos y que andamos pasitos cortos, pero andamos. Así empezamos en el 97 y nos planteamos que nuestra labor principal la íbamos a centrar en, en el medio rural, en la provincia de Cuenca. La provincia es una, quienes la conocéis, sabéis que en extensiones muy grandes, una de las provincias más grandes del territorio español, pero en población de las más pequeñitas. Oíaban hablar y hablaba de poblaciones de 3.000 habitantes, ya quisiera yo encontrarme esos territorios. Nosotras estamos trabajando en territorios todos prácticamente de menos de mil habitantes, en algunos de menos de 100 habitantes, en los que excuso deciros los recursos que tenemos. Es verdad que el medio rural eh, ha ido dando pasicos, pero también, como decía Ampar, nos, están ido, nos han ido quitando infraestructuras, el AVE nos ha fastidiado de todas, todas generando aislamiento, así que nosotras siempre hablamos de que nosotras trabajamos por la exclusión social, pero también por la inclusión territorial, porque vivimos una gran exclusión territorial. Además, nos toca ser, nos gusta decir esto así, es un poco feo, pero somos un poco el culo del mundo de Castilla-La Mancha. Y al final se centran todos los intereses en el turismo, porque Cuenca es preciosa, tanto la ciudad como la provincia. Os invito a conocerla, a quien no lo conozcáis, es una provincia con unos entornos naturales maravillosos, con una riqueza cultural y, y de monumentos y de patrimonio fabulosa, pero todo no se basa en el turismo. La gente no puede vivir del turismo. Hay otras realidades y, y en eso andamos. Nosotras centramos también nuestra labor fundamental en los programas de, de infancia y de familia, porque son también de los más desprotegidos. Y digo esto porque a nosotras eh, nos tocó sufrir hace unos años la, los recortes tan o las políticas de reajuste, como le llamaban, que daba la risa, los recortes tan grandes que tuvimos en, en servicios sociales y en educación, y, igual que en sanidad, pero cerraron multitud de escuelas, escuelas que jamás se han vuelto a, a abrir. Algunas de ellas poquito a poco las van reabriendo, pero es verdad que ha habido... Un vacío tan grande, un hachazo, le dieron un hachazo a la situación de la educación, lo que hizo que muchísimas familias tuvieran que abandonar los med el medio rural y marcharse a las grandes ciudades, bueno, en nuestro caso no hay grandes ciudades, pero o marcharse a pueblos mayores o a grandes ciudades donde sí que estaba eh, asegurado que hubiera por lo menos una escuela, ¿no? un aula unitaria. Bueno, así las cosas. Eh, decidimos centrarnos, como os decía, en, en niños, niñas, adolescentes y trabajamos en un proyecto, fundamentalmente en un proyecto socioeducativo que se llama La Brújula, en ocho localidades diferentes. Es verdad que estamos en la Serranía Baja y, y empezamos en la Sierra, fundamentalmente, pero eh, poco a poco, gracias también a la Junta, que todo hay que decirlo, a la Junta de Comunidades es quien apostó eh, por este proyecto de La Brújula a través del PRIS, Hoy en día estamos en La Manchuela, en La Mancha y, y en la Serranía Baja de Cuenca atendiendo a cerca de medio millar de niños, niñas, adolescentes y a sus familias. Son niños y niñas que, que no todos eh, se encuentran en la misma situación favorable en la que podemos encontrar nosotros con un techo acondicionado, con, con calefacción, que, que en Cuenca hace muchísimo frío. ...con calefacción y, y además no todos pertenecen a familias de, de origen natural, de, de, ni siquiera español. Es verdad que los pobladores nuevos de los pueblos están siendo fundamentalmente familias inmigrantes... ...y esto está suponiendo además otra doble brecha, la brecha del idioma. Eh, y en muchos casos la feminización de la pobreza. Vienen muchas mujeres solas con una patulea de muchachos y muchachas a su cargo... Y ellas tienen que hacer frente a la manutención, al sostenimiento de la familia, a trabajar y además a conciliar su vida laboral y familiar. Este hecho lo hemos visto muy complicado en, en, en, durante este tiempo de confinamiento, porque muchas mujeres se han visto obligadas a abandonar sus puestos de trabajo para poder hacerse cargo de sus hijos e hijas. Porque claro, en ciudades grandes igual... Bueno, durante el confinamiento no teníamos nada que hacer nadie, pero ahora cuando ya han empezado las fases de desescalada y la gente podía eh, medianamente volver a trabajar, en Cuenca se trabaja en el campo, en la zona del Pedroñeras en los ajos, imaginaros unos ajos tan buenísimos que tenemos, pero las mujeres no han podido volver a la fabricar de ajos ni han podido volver. ¿Por qué? Porque tenían que conciliar su vida y hacerse cargo de su familia, de sus hijos y de sus hijas. Eh, además, añadimos a que, que a los ayuntamientos les ha dado, que yo lo entiendo, que quieren proteger a sus vecinos, pero les ha dado por abrir bares, que está bien, pero por cerrar escuelas. Y esto es un grave error desde nuestro punto de vista. Las escuelas están cerradas, todos los recursos socioeducativos permanecen cerrados y esto hace que hoy todavía, si de normal es difícil conciliar, pues hoy es eh, prácticamente imposible. Así que se feminiza, se perpetúa la feminización de la pobreza. Decía antes Mar que estar en casa era, era fabuloso, que como en casa de uno, en casa de nadie. Esto en, en familias en las que la situación familiar es eh, favorable, pero en familias en donde la violencia y las adicciones están a la orden del día, el confinamiento ha sido... Ollas a presión, es decir, ha generado ollas a presión dentro de los propios domicilios y se han agravado la, la, los, los entornos de violencia, las adicciones y, y los niños, las niñas y las mujeres se han visto desafortunadamente muy, muy desprotegidos. Y sí, podían llamar, pero imagínate en un pueblo de 500 o 600 habitantes de la Sierra de Cuenca, llamar por teléfono y decir que te encuentras cuando estamos en un momento de eh, confinamiento total, pues es quedaba un poco igual. Teníamos que, desde la entidad hemos estado haciendo, bueno, hemos estado haciendo de paño de lágrimas porque no podíamos hacer mucho más durante el confinamiento, mediante llamadas telefónicas, tratando de gestionar emociones tanto en las familias, en las mujeres, ¿eh? sobre todo en las mujeres. En los niños y en las niñas. Y en cuanto hemos podido, hemos empezado a hacer atenciones directas y presenciales, llenos de plásticos para taparnos, que ninguno de nosotros ha sido contagiado, pero nos hemos metido, como se dice, hasta la cocina. Porque las realidades que tenemos ahora mismo en los pueblos son muy, muy, muy complicadas. Muy complicadas. Es verdad que algunos han trabajado en trabajos esenciales, porque claro... Eh, Alguien tenía que abrir la panadería, en el mejor de los casos, eh, insisto, porque en muchos de nuestros pueblos ni siquiera hay una tienda de comestibles para ir a comprar, con lo cual esto agravaba el problema. Mucha gente tenía que desplazarse a otras localidades porque en los propios pueblos no hay ni siquiera una panadería. Es verdad que en algunos casos sí que viene el panadero o trata de venir el frutero una vez a la semana para que tú vayas a la furgoneta a comprar a la plaza, pero... Eh, no en todos los pueblos teníamos la facilidad de que pudieran estar acudiendo y en el tiempo de confinamiento esto se ha complicado sobremanera. En cuanto a la educación, que a nosotras nos preocupa mucho, los niños y las niñas se han visto sometidos, primero, a hacer un teletrabajo que no les tocaba a trabajar de manera autónoma para lo que no están no están acostumbrados, porque si le hubiéramos hecho caso a Giner de los Ríos en su momento, que él abogaba por la educación autónoma y por la libertad de la educación y que fueran los niños quienes prepararan, pues estaríamos en otro momento, pero no. Los niños se han visto solicos, solicos abocados a trabajar ante una pantalla cuando la tenían, porque en muchos de los casos los niños no tienen una pantalla de ordenador como tenemos ahora mismo nosotros, Trabajaban en muchos casos con un móvil y con una, un número de datos tan limitado que a veces no podían ni siquiera continuar haciendo la tarea escolar. Esto ha sumado a que muchos no llegan tampoco la, la red de internet en condiciones a los pueblos, pues nos encontramos ahora con una brecha eh, en la educación, no solo digital, sino en la educación a todos niveles. Los chiquillos se han quedado descolgados de los centros, descolgados. Y en las familias que eran normalizadas, pues han tenido la suerte de tener a lo mejor una madre o un padre que podía echarles una mano en las tareas. Pero ha habido familias que, primero, la dificultad del idioma es un hecho, nosotros hay con madres y padres que nos comunicamos a través de los críos porque nos tienen que traducir, son familias que vienen de, del este de Europa o que vienen de, de Marruecos o de Argelia, o, y entonces no conocen el idioma, con lo cual imagínate enfrentarse a una pantalla con un montón de, de plataformas diferentes educativas, que un día era por Teams, otro día por Zoom, otro día por... Bueno, una cosa complicadísima, que incluso a los que tenemos cierta formación nos resultaba difícil imaginaros a las familias que han tenido que enfrentarse a esto sin conocer ni siquiera el, el idioma, ¿no? Los niños se nos han quedado descolgados, como os decía, y lo que nos preocupa mucho es cómo va a ser el retorno, ¿no? Porque ni se ha retornado ahora en verano, no hay actividades socioeducativas, salvo las que desde las propias entidades sociales tratamos de poner en marcha, teniendo en algunos casos a los ayuntamientos en nuestra contra y diciéndonos que nos van a mandar a la Guardia Civil, como se nos ocurre ir a la calle con los niños a hacer alguna actividad. Veo que María Jesús asiente, creo que estamos en las mismas circunstancias. Y luego tenemos el problema de cómo va a ser la vuelta en septiembre, ¿no? Esto es otro, otro temazo que, que no se ha hablado, que se habla de cómo, cómo se hacen los retornos a los bares, cómo abrimos los bares, que esto de verdad a mí me, es que me preocupa, pero no abrimos los parques infantiles de las ciudades y desde luego no abrimos las escuelas. Y este es el panorama que tenemos, hay que ser positivas, es verdad, como dice Mar, hay que ser positivas y hay que quedarnos con la frase esa de que las madres y los padres nos decían cuando hicimos el análisis de, en la situación que se encontraban, uy, pues si los chiquillos se han adaptado mejor que nosotros. Madre mía, cosa bien los muchachos, qué bien llevan esto. Bueno, pues no, no les ha quedado otra. Es verdad que los niños y las niñas eh, se han adaptado, claro, sí, sí, no les ha quedado otra. No teníamos más remedio que adaptarnos todos y todas. Y estamos generando chiquillos con ansiedades. Esto al final va a salir, o sea, a la larga vamos a encontrarnoslo Nosotras ya nos lo encontramos, hay niños y niñas que tienen pánico a salir a la calle, pánico, y esto es un problema, porque no están teniendo relaciones con su grupo de iguales y porque además desde las familias ni siquiera se puede trabajar que esto eh, es una realidad con la que tenemos que convivir y que tenemos que ir de alguna manera eh, protegidos, porque ni siquiera las familias son capaces de procesar la información porque no conocen el idioma. Nos decía una madre que ella solo oye muerte, muerte, muerte, Muerte, muerte. Y que ni siquiera sale a comprar. Y a todo esto añadimos, y ya con esto acabo, que eh, los chiquillos han perdido el derecho a comer en el comedor escolar. Y me explico, en las grandes ciudades hay comedores escolares en los centros educativos. En los pueblos normalmente no hay comedores escolares, porque es verdad que se van apañando la red vecinal, la madre, la abuela... Claro, ¿qué ocurre? Que cuando llega la, el confinamiento, los chiquillos no tienen derecho al comedor escolar. en el caso Es verdad que la Junta pone en marcha, eh, mantiene las becas comedor que tenía, pero en los pueblos nuestros, la gente que tenía su beca comedor, en la mayoría de los casos en los que tenían comedor, tenían solamente el 50% de beca, con lo cual el otro 50% tenía que costearlo a la familia. Como las familias se han quedado en desempleo porque la mayoría trabajaban en situación precaria, trabajaban limpiando casas, haciendo chapas, cuidando a personas mayores, todo bajo la fórmula de economía sumergida, pues nos encontramos con familias que no pueden costear la, el 50% de la beca comedor de la Junta, que ya la daban, ¿eh? pero que ahora no la pueden co costear, y que no tienen además ni suficientes ingresos para llegar de comer, con lo cual, eh, bueno, nosotros hemos puesto en marcha junto a la Fundación Educo una pecas Comedora en casa y hemos estado de alguna manera parcheando esto de, de decir bueno que por lo menos los chiquillos y las chiquillas puedan seguir comiendo. Pero eso es otra realidad y la otra realidad es que los niños de educación secundaria como no tienen comedores escolares, porque un niño cuando cumple 12 años parece ser que ya no come igual que cuando tiene menos de 12, pues en educación secundaria no existen los comedores escolares, con lo cual no tenemos becas de comedor para niños de educación secundaria. Así que esto es otra de las cosas con las que ahora vamos a tener que seguir trabajando. Cómo aseguramos al menos una comida diaria saludable para nuestros niños y nuestras niñas. Y creo que con esto no me quiero pasar de tiempo ni que me riña Raúl, porque rollo tengo como una persiana. Y historias puedo contaros mil, ya veis, que no, no paro. Eh, sí. Pero tenemos un análisis hecho al que podéis acceder desde la EAPN de Castilla-La Mancha. Eh, tenemos la gran suerte de que la están, lo están difundiendo constantemente en Facebook, nosotras también, y tenéis acceso a él y que hay datos un poco espeluznantes, pero bueno, que también nos posicionan y nos hacen una foto de cuál es la realidad ahora mismo de los niños y las niñas y los adolescentes de la provincia de Cuenca. Y muchas gracias, muchas gracias por permitirnos contarlo. Nada, pues a, a, a vosotras por, por, por la eh, concreción y por, el, y por la profusión de datos ¿no? Que, no, que nos has dado y, la, y la, eh, yo creo que nos hemos hecho una idea muy, muy certera de cuál es la situación que, que viven muchas de las familias con las que intervenir ¿no? y que... Pues, eh, viene un poco a, a completar ¿no? esta, este relato y esta imagen digamos, más uh, de ámbito cualitativo ¿no? en el que estamos descendiendo desde de, de, de, de los datos macro ¿no? que, nos, que nos planteaba el profesor hasta digamos, la, la, la, la, la vida en las, en las viviendas ¿no? de, de las personas de, de, de donde intervenís. Eh, por último y por, y por cerrar la mesa, eh, quiero dar la palabra a Adolfo Patón, que, que es el responsable regional de, eh, de la Fundación Cempaín en Castilla-La Mancha y también forma parte de, de la directiva de APN. Y entonces, pues, eh, ¿por qué cierra Adolfo? Porque bueno, pues queremos que, eh, que, que una vez que ya hemos visto ¿no? tanto, tanto Nieves como, como Pedro como Mar, pues nos han dado una visión digamos, más, eh, más del territorio, más eh, más desde de, de lo micro, eh, que, eh, me gustaría que, que, que Adolfo nos diera una visión más amplia, más re regional respecto a la inversión territorial integrada, ¿no? que es la, la famosa ITI, ¿no? que se ha venido desarrollando desde hace unos años en la comunidad autónoma y que eh, tenía, tenía la, la, la intención y que tiene la intención, el planteamiento eh, inicial es el de eh, bueno, pues incidir sobre todo en las zonas. Más deprimidas y en concreto en las zonas eh, rurales ¿no? y por eso bueno, pues hay territorios en los que incide con especial incidencia. Eh, Adolfo, bueno, pues por su, por su trabajo, por su trayectoria, pues ha tenido oportunidad de eh, bueno, pues entrar en contacto con estas eh, agrupaciones de, de desarrollo o grupos de, de seguimiento de esta inversión territorial y bueno, pues que, queríamos que nos transmitiera. Eh, bueno, pues la información y, y, y su visión respecto al desarrollo de esta, de, este, de esta acción política e institucional. Adolfo, por favor. Gracias, Raúl. Pues yo no sé si voy a cumplir todo eso que has dicho. Mi intención en realidad es dar algo de información, pero ya os advierto que sobre todo mi intención es echaros el lazo a todas y a todos, porque... Eh, en esto de la zona city vais a ver que, que podemos hacerlo mejor como entidades y podemos hacerlo mejor como redes y podemos poner nuestras, igual que estamos haciendo aquí y ahora, podemos poner nuestras experiencias y las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad y pobreza que viven en el entorno rural, podemos ponerlo con mayor... Eh, solidez en la mesa de, de decisiones políticas. Y por eso digo que, que no sé si voy a dar tantísima información o si voy a acabar convirtiendo este ratito en una petición de que tomemos posicionamiento y de que nos organicemos. En fin, vamos a ver qué sale: si sale con barba San Antón y si no, la purísima concepción. Para empezar, os pediría que usarais el chat. Si os digo zonas IT, no zonas hippie, que me lo acaban de decir por teléfono. Vas a hablar de la zona hippie. No, no, de la zona City. Si os digo zona City, os suena de algo eh, o de nada. ¿Sois expertas o, o sois eh, aprendices? No, me dicen por aquí, no sé lo que es. Bueno. Pues ya con que haya... Una, sí, algo. Mar González. No. Cristina Martínez. Vale. Piedad. Nada. Algo sabemos. Pedro José. Vale, vale. Bien, bien. Suficiente. O sea, que estamos entre... Como calentando. Vale. Pues entonces hago un breve... Una breve introducción de lo que son las zonas las zonas ITI. El, ITI lo que quiere decir fundamentalmente son... Inversiones territoriales integradas. Se trata de un instrumento que tiene, está armonizado, está arbitrado eh, por normativa europea, que facilita eh, que en los territorios rurales, con unas ciertas características, eh, pues eh, lleguen eh, fondos coordinados, lleguen fondos, se articule eh, la inversión de, de todos los fondos estructurales y de inversión europeos. Eso quiere decir que se suman el FEADER, el FEDER y el Fondo Social Europeo en unas zonas concretas que se deciden y se definen con base en una serie de criterios por cada una de las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué criterios entran ahí? Dificultad orográfica, baja densidad demográfica, Dispersión de núcleos de población, envejecimiento poblacional, eh, riesgo de despoblamiento. Todos esos factores hacen decidir a cada una de las comunidades autónomas dónde enfocar esas zonas ITI, esas zonas de inversión territorial integrada, como definición muy, muy rápida. Bien, aquí lo interesante para nosotros como organizaciones sociales se han ido los políticos, ¿verdad? <risa> eh, no tenemos políticos ahora mismo en el grupo. Bueno, una pena. Eh, digo que, que precisamente por el marco de trabajo, eh, al final estamos hablando de fondos estructurales integrados en unas zonas concretas, ocurre una cosa muy interesante. que eh, Podemos aprovechar mejor de lo que estamos haciendo. Los fondos estructurales vienen regidos por una cosa que se llama acuerdo de asociación eh, entre España y la Comisión Europea eh, y que nos permite a las organizaciones sociales eh, poner encima de la mesa nuestra voz. Y una voz especialmente eh, potente en lo que se refiere a lucha contra la pobreza y a incidencia en materia de cohesión social en zonas rurales. ¿Por qué? Porque toda la estructura de funcionamiento de la City eh, se corresponde eh, con un deber de gobernanza de abajo hacia arriba. Es decir, que deben contar con las organizaciones que estamos en el territorio para diseñar las políticas, para tomar decisiones en eh, cómo invertir los fondos de la zona City, igual que del Fondo Social Europeo, del FEDER y del FEDER. Pero en la zona City debe ser especialmente importante y de especial, y de especial peso. Obviamente el liderazgo, el arbitrio, el arbitraje... Ese papel de armonizar le corresponde a cada comunidad autónoma. Pero el principio de gobernanza subsidiaria, esta palabreja, si no la conocéis, esta expresión, apuntarla, porque nos sirve de mucho a la hora, a la hora de intentar influir en las políticas, en este caso, autonómicas, el principio de gobernanza subsidiaria no sirve para pedir... Nuestra, que nuestra voz se escuche, para pedir que desde el principio cuenten con las organizaciones y con las plataformas de organizaciones para definir en este caso en qué se va a dedicar eh, la inversión territorial integrada en cada, uno de, en cada una de nuestras comunidades autónomas. Bien, sabiendo esto, eh, tenemos que confesar que en general eh, como sector, como tercer sector de acción social y en concreto en Castilla-La Mancha, no, que es de donde estoy yo, eh, no hemos llegado muy a tiempo eh, a, este, a este escenario. Por no decir que, como digo esto para no meterme en líos, que no hemos llegado a tiempo porque se nos ha solamente entreabierto la puerta de la habitación en la que se toman las decisiones y al final hemos entrado empujando la puerta, argumentando este concepto de la gobernanza subsidiaria, pidiendo nuestro papel, pero cuando ya eh, todo estaba demasiado, demasiado estructurado y demasiado con demasiadas... Decisiones tomadas sin que nosotras, las entidades sociales, estuviéramos en el, en el escenario eh, decisivo eh, de interlocución institucional. Lo que quiero es no darnos con la justa, porque ya es demasiado tarde, no toca castigarnos, sino efectivamente echaros el lazo para que desde vuestras organizaciones y de desde vuestras redes territoriales tengáis en cuenta dos cuestiones. Una, estamos en el cierre del, del periodo de los fondos estructurales, de los FEIA. Eh, podemos todavía empezar a repiquetear en las puertas. Y segundo, estamos empezando eh, los eh, periodos de diseño de la programación eh, hasta el 2027. Es decir, es el momento en el que debemos, que debemos llamar con insistencia a las puertas de quienes tomen las decisiones en cada una de las comunidades autónomas, tanto individualmente como en red. No olvidemos las dos cuestiones. Podemos llamar a las puertas como entidades, pero por favor usando las plataformas eh, como la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en la estructura autonómica. Eh, ¿Por qué? Porque aunque aunque tenemos ese derecho de diseñar y, atención, también ejecutar fondos, también convertirnos en eh, operadores, al mismo nivel que cualquier empresa constructora que mejora una carretera o que cualquier empresa de, de formación eh, a la que se adjudican unos, unos fondos para ofrecer sus servicios en el marco rural. A ese mismo, a ese mismo nivel estamos como como actores en el territorio. Entonces, hay que, eh, tenemos que unirnos, tenemos que organizarnos de cara al nuevo, al nuevo programa, al diseño del nuevo programa, eh, para que, eh, evitar que algunas administraciones autonómicas sigan favoreciendo solamente o casi en exclusiva el protagonismo de las administraciones locales y también provinciales, es decir, ayuntamientos, Incluso podríamos decir equipos de gobierno y provinciales desde las diputaciones y a veces con un criterio, bueno, pues con protagonismo, con, con un criterio, digamos, institucional. Ahí tenemos que estar y os animo, os animo a ello para tocar, para tocar a, esas, a esas puertas y tener un, un mayor papel en la interlocución institucional durante el diseño de, las, de la City en cada una de las comunidades autónomas. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, lo que está ocurriendo en la mayoría de las comunidades autónomas es que esta cosa de la gobernanza de abajo arriba eh, la están articulando formalmente de manera muy adecuada en el papel. De manera que nadie les pueda decir, cuando llega eso que se llama comisiones de seguimiento y llegan las funcionarias, normalmente, bueno, las que yo conozco son chicas, son mujeres, cuando llegan las funcionarias a la comunidad autónoma y se les pone delante todo lo bien que lo estamos haciendo los gobiernos autonómicos, pues, ¿qué ocurre? Pues que los técnicos de libre designación, los funcionarios, las funcionarias de la comunidad autónoma, pues saben muy bien su oficio. Entonces, saben cómo distribuir las fichas en el tablero para que todo cuadre y, aparentemente, todos los agentes eh, que estamos en los territorios hayamos tenido voz y voto. Es solamente eh, estética porque en realidad en casi ninguna comunidad autónoma, al menos desde mi conocimiento, y me podéis por supuesto corregir y aportar, en casi ninguna comunidad autónoma se ha dado eh, el peso que deberíamos tener a las organizaciones sociales y a las redes a la hora de diseñar políticas en el marco de la CITI, de, tomar nuestro, nuestro, de dar nuestro, nuestra voz en la toma de decisiones y de ejecutar fondos desde la primera línea de, de gestión. A pesar de que las organizaciones sociales no solo eh, tenemos la validación eh, teórica, sino también la validación práctica como han dicho nuestras compañeras en esta, en, esta, en esta sesión, validación práctica y buenas prácticas de intervención con resultados medibles, eficaces y en términos de empleo, de fijación de la población al territorio, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos esas buenas prácticas y se nos han reconocido en el ámbito europeo. Sin embargo, en el marco autonómico no hemos conseguido poner en valor todo el capital. Eh, que sabemos que tenemos. Por lo tanto, ese lazo que os, que os, quiero, que os quiero lanzar tiene que ver eh, con que demos juntas ese paso y desde ya, desde julio, empecemos a, a articularnos y a fortalecer nuestras redes autonómicas para que incidamos en, en nuestra importancia a la hora de diseñar las políticas en, en Zona City y también en ejecutar gastos en Zona City eh, basándonos en nuestra experiencia y en, y en todo el currículum que tenemos como organizaciones. Entonces, eh, creo que con esto no me voy a extender mucho porque ese es mi, este es mi posicionamiento. Eh, he redactado en realidad un, cinco folios de... De documento, que no sé si Raúl tendremos oportunidad de, de compartirlo, seguramente, seguramente sí. Y dentro de esos, de esos cinco breves folios con cinco ideas, eh, propongo cinco posibles medidas eh, de articulación, eh, tanto. Globalmente, como en las comunidades autónomas del estado, del estado español. Fijar un breve documento de posicionamiento, una estrategia de actuación concreta, un decálogo de propuestas, una temporalización práctica de acciones alineadas con un objetivo eh, común para promover, la, para promover la integración social, la lucha contra la pobreza, valiéndonos de los recursos que ponen a nuestro, a nuestro servicio eh, las zonas city. Eh, realizar todos los contactos desde ya, todos los contactos necesarios con otros agentes clave estoy hablando eh, del ámbito nacional pero también en los territorios, si no hay una red de alianzas sólidas a nivel territorial, me refiero a comarcas, me refiero a provincias si no lo hay, pues creo que nos tenemos que proponer eh, nos tenemos que proponer el horizonte de articularnos mejor eh, en torno a un, a un objetivo común, eh, mayor articulación, mayor, mayores contactos, mayor amplitud de miras, eh, actuar desde un argumentario en calidad de miembros de pleno derecho de las estructuras de toma de, toma de decisiones, Tened en cuenta que en esas estructuras de toma de decisiones debemos esperar una muy buena disposición y colaboración de las administraciones públicas en todos los niveles. Porque la Comisión Europea, los fondos estructurales de inversión se basan en lo que ya he dicho, en los principios de obligado cumplimiento de la gobernanza multilateral y de abajo arriba. Por lo tanto, es de obligado cumplimiento que estemos en el diseño de las políticas, en el nuevo periodo y en la ejecución de los fondos. Con lo cual, parece muy importante que nos fortalezcamos, nos articulemos mejor. Que habilitemos un es escenario estable, unos espacios, unos tiempos de encuentro, incluso con COVID, incluso si nos tuviéramos que volver a encerrar, que mantuviéramos estos espacios eh, para ponernos de acuerdo y... Eh, marcar un objetivo claro y una incidencia eh, muy específica, tanto en lo autonómico como en lo estatal, eh, para eh, marcar pautas, eh, tanto ya digo, en, la, en el diseño de estrategias como en la ejecución de fondos. Y, Basarnos, por último, en, en nuestras experiencias, lo mencionaba antes, en nuestras buenas prácticas que ya han sido eh, reconocidas para dar un paso adelante y decir, no solo estamos aquí, no solo estamos trabajando eh, con personas en vulnerabilidad, en vulnerabilidad y pobreza, eh, no solo estamos en el territorio y no vamos a descentralizar nuestra acción. Eh, somos economía social, vamos a permanecer en el territorio rural al que pertenecemos y en el que interactuamos. No, suel, no solo eso, eh, eh, sino además eh, tenemos estos posicionamientos compartidos y queremos nuestra, nuestra parte, eh, de, nuestra parte de, de poder en toma de decisiones y en, ejecución, y en ejecución de fondos. Por lo tanto, más que compartir más que un taller pedagógico, más que una intervención pedagógica, informativa, sobre qué son los, lo, las zonas de inversión territorial integrada, mi compromiso con la EAPN iba más en la línea de lanzaros el reto de organizarnos mejor eh, de cara, de aprender también de nuestras debilidades en el, en el, periodo, en el periodo de... Eh, que está ya eh, finalizando y de tomar mayor fuerza y mayor articulación de cara al nuevo periodo que está por definir. Teniendo en cuenta eh, dos cuestiones, y con esto acabo, primera, o tres, primera, que tenemos buenas prácticas y estamos en el territorio. Segunda, que estamos habilitados también técnicamente institucionalmente por aquello de la gobernanza de abajo de abajo hacia arriba y el principio de subsidiariedad. Eh, pero también eh, vamos, a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta que eh, no podemos dejar que la participación de las entidades sea simplemente estética, eh, sino que debemos exigir que la participación sea desde el principio hasta la ejecución, evaluación y medición. Eh, somos eficientes y podemos, podemos organizarlo y lo, lo hemos hecho en, en muchas ocasiones. Así que deciros y pediros que, que recurráis a... Si sois una organización eh, que actuáis con, en el marco de la discapacidad... COCENFE es muy potente en esto. Se está articulando bien y, y estamos, en estamos trabajando desde las EAPN muy codo con codo eh, con las estructuras de COCENFE. Si trabajáis en materia de vulnerabilidad social y pobreza, llamar a la puerta de las EAPN. Eh, tenemos, que, tenemos que organizarnos en este sentido. Yo creo que este reto no lo podemos eh, dejar pasar en este nuevo periodo que se está empezando a, a diseñar. De manera que. Más que una cuestión informativa, era una cuestión de convenceros y de llamaros a la, a la, a la movilización. En fin, preguntas que tengáis. Eh, quiero compartir este breve documento a través de Marcelo y de, y de Raúl y vamos a intentar responder a todas las preguntas que podáis, que podáis hacer. Muy bien, pues muchas gracias Adolfo. La verdad es que ha sido una exposición bastante bastante certera y nos pone muchos deberes sobre la mesa, que esperamos que bueno, con las conclusiones de, de este encuentro pues podamos empezar a construir lo que puede ser nuestro nuestro argumentario y eh, propuesta de, de acción. Eh... Pero, pero Raúl, una cosa. Es que estoy viendo aquí comentarios muy interesantes en el, sí. en el chat. Dice, en a AER Asociación. Dice, así es Mar, si no son vinculantes, nos quedan las promesas que se lleva el viento. Vale, esto no puede volver a ocurrir. Efectivamente, por lo menos en Castilla-La Mancha, por ejemplo, tengo por ahí a Amador Casquero, que es también de la, de la ejecutiva de la EAPN en Castilla-La Mancha y viene, viene de Cáritas. Eh, y es compañero de, de sinsabores, también de alegrías, pero, pero de sinsabores, no olvidemos que también de sinsabores. Entonces, no puede volver a ocurrir, no, no podemos dejar pasar ese tren. Eh, efectivamente, si no estás en el momento adecuado, tu, tu palabra no es vinculante. Por eso debemos, como digo, comprometernos a, que, a llamar a la puerta, o si hace falta dar una patada en la puerta para entrar en el, en el momento en el que nuestra voz sí se convierta en vinculante. Y eso podemos, podemos llegar a hacerlo. Tenemos el, un periodo hasta ahora mismo muy caliente en, en, en la programación de los CITI, de los del Fondo Social Europeo, de FEDER y de FEDER. Así que vamos a, vamos a aprovecharlo. Lo que quiero decir a este comentario es que, que sí que hay esperanza, que sí que hay esperanza de que nuestra voz sea vinculante. Y, de hecho, el principio de subsidiariedad, el modelo de gobernanza participativa y de abajo hacia arriba, provoca que nuestras opiniones y no, nuestras propuestas sean vinculantes. De manera que ánimo, porque, porque sí lo podemos conseguir. Y perdona que te haya interrumpido, Raúl. Ah, tranquilo, no, no hay problema. Eh, sí, comentaros, no sé si tenéis alguna cuestión breve, porque bueno, vamos con cierto retraso, ¿no? y, y desde la organización me planteaba el si era posible eh, bueno, pues saltarnos la, el breve descanso que teníamos. Eh, si os parece puesto que tenemos el chat y, y bueno pues podemos ir viéndolo no sé insisto hay alguna pregunta alguna cuestión que queréis plantear así rápida breve y, y tal veo eh, pues, alguna mano levantada eh, si alguien pues abre el, abre el micrófono fernando y dispara eh, buenos días de nuevo eh, adolfo una pregunta eh, la comisión de participación de la inversión territorial integrada eh, qué tipo de representación tenemos y, y qué, qué estatuto organizativo tiene bueno es que yo por más que he intentado enterarme cómo va esto no tengo ni la más pajolera idea muchas gracias pues están Fernando muy muy certero como siempre eh... Nuestro papel está regulado. Eh, viene, viene, va a venir mencionado en el documentito que, que tengo. Pero, efectivamente, el Acuerdo de Asociación de España, que se refiere al periodo de programación 2014-2020, eh, ya dispone cuál es nuestro papel como organizaciones en el Fondo Social Europeo, en todos los fondos eh, FEI y, y también en los también en los CITI. Las estrategias ITI en cada una de las comunidades autónomas, no solo Castilla-La Mancha, en todas, eh, tienen que estar alineadas con el acuerdo de asociación eh, que en su día se, se firmó entre Comisión Europea y el Estado Español. Por lo tanto, el propio sistema de gobernanza multinivel nos obliga a estar ahí. ¿Qué ocurre? pues que en el anterior periodo hemos llegado tarde. Porque estábamos verdaderamente más en la intervención. Estamos hablando de años de la anterior crisis, de la que, por cierto, muchas personas no han salido todavía. Entonces, nos pilló bastante a contrapié y, por otro lado, tampoco contaron, contaron con nosotros. Por eso digo que, de cara al nuevo, al nuevo periodo de programación, no podemos estar esperando a que nos llamen. Tenemos que empezar ya a llamar a las puertas o incluso dar alguna patada a alguna puerta y tumbarla eh, para entrar. ¿Qué han hecho muy bien los funcionarios de Castilla-La Mancha? Pues han montado un... A ver, en las comunidades autónomas pluriprovinciales lo que se ha, lo que se ha hecho ha sido, en casi todas, un, eh, lo que han llamado un subcomité territorial. Entonces, lo que han hecho ha sido establecer comités eh, provinciales, eh, pues juntando a sindicatos, entidades sociales, eh, plataformas, empresarios, plataformas de empresariado, ayuntamientos, eh, diputaciones, etcétera, eh, juntándonos a todos en reuniones a veces muy frecuentes eh, para definir políticas. Pero cuando, cuando eso de definir políticas estaba ya hecho. Por lo tanto, la estructura Fernando es brillante desde el punto de vista de los funcionarios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha porque les sirve para justificar ante la Comisión Europea que ha habido una estructura participativa. Pero en realidad, eh, a poco que mires, por desgracia, es una estructura de participación ornamental. Porque básicamente te lo, dan, te lo dan todo ya hecho. Entras en el escenario con la toma de decisiones ya, eh, ya cocinadas. Eso es lo que no queremos que se, que se repita. Eso es para los, lo que nos tenemos que articular de cara a este nuevo periodo, eh, periodo que, se está, eh, que se está iniciando ahora. Por lo tanto, sí, hay, hay una estructura en la que entrar. Eh, estamos reconocidos. Eh, de hecho, eh, en la página web, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, la página web específica de la ITI vas a encontrar un documentito que te lo explica, eh, pero no te explica, obviamente, los trucos que se han seguido eh, para dejarnos en un momento eh, previo al de toma de decisiones clave, claro. Entonces, bueno... No sé si esta grabación va a llegar a oídos de los políticos, pero eh, si llega yo estoy muy descontento. Con, con, Por un lado, desde la autocrítica. Descontento, seguramente no hemos, no hemos podido hacerlo mejor de lo que, de lo que hemos hecho eh, como, como sector, eh, pero desde luego muy descontento con quienes toman decisiones eh, porque se lo, los hemos elegido desde las urnas, porque no, no han seguido, no han sido fieles al principio de subsidiariedad ni al principio de gobernanza de abajo arriba, al que están obligados, eh, es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, Fernando, no sé si te respondo. Sí, eh, ¿alguna cuestión más? Muy rápida, Maite. y luego Olga y si os parece Maite? Hola, sí, buenos días Mira eh, me presento porque pertenezco a la Junta de Comunidades pero a un, eh, una entidad que muchos de vosotros a lo mejor todavía no conocéis que es el comisionado de lucha contra el reto demográfico Ah, sí, sí, sí <risa> Así que la administración está presente Adolfo sí, y como sí. parte de la, de la administración recojo tu guante sobre la participación. El asunto está en que, como a veces nos abandona. No, en mira. La mitad eh... del, del, del acto, pues por suerte se está grabando. O sea que... No os preocupéis. Entonces, primero agradecer la invitación a, al taller que nos hizo llegar Raúl. Eh, por problemas de agenda, el comisionado no ha podido participar, pero gracias a que lo estéis grabando, eh, podremos, eh, podrá observarlo. Y luego sobre lo que me estás hablando de participación, eh, la propia red eh, ya se ha adherido al pacto contra la despoblación y nosotros también este, comentaros que estamos empezando a realizar eh, los primeros trámites de la Ley de Desarrollo Rural, Territorial y Lucha contra la Despoblación, donde ya se hizo un periodo de consultas previas. Eh, hay una comisión también sobre despoblación en las Cortes y luego cuando ya tengamos algún parte de texto, se abrirá otra vez periodos de participación. Pero además de todo esto, eh, eh, se está preparando, de acuerdo con el Pacto contra la Despoblación, una estrategia. Y en esa estrategia, uno de los pilares fundamentales que tenemos que contar es con el tercer sector y la economía social. Así que, una vez que haya ha pasado este parón de, del COVID, que ha parado muchos tipos de reuniones, empezaremos con reuniones telemáticas. Eh, y luego ya comenzaremos. Toda esa documentación que has dicho que hay que preparar, empezar a prepararla, porque si no, los tiempos os van a comer. Ya os lo digo, que necesitamos que nos la hagáis llegar cuanto antes. Porque nosotros, eh, la participación en la estrategia, hay que empezar ya, si no, no tiene sentido. ¿Vale? Y con, recojo tu guante, lo acepto. Y de verdad, que, que, está, eh, que cualquier cosa que necesitéis, si veis que, que podemos nosotros ayudaros, contactar con otras consejerías, el comisionado está eh, a vuestro servicio. Gracias. Gracias, Maite. Nos estás planteando eh, un marco muy suculento, muy jugoso. Pero yo solo quiero acotar que me, me refería a ITI al proceso de diseño del, del periodo que está acabando eh, como, como aprendizaje para las organizaciones y para la red. Es uh -huh. decir, mmm, tú planteas escenarios en los que ya estamos activos, tanto como red como algunas organizaciones, y, y no dudes que vamos a, vamos a dar un paso adelante. Nuestro deber por... Pues, por la defensa de las personas, es para ahí. Muy bien, pues eh, seguimos adelante. ¿Había una última pregunta, alguna última reflexión? Hola, buenas tardes. Bueno, eh, muchas gracias Adolfo por toda esta información tan valiosa que nos estás dando. Eh, bueno, me presento un poco. Yo soy Olga Mendoza. Eh, yo trabajo con la Asociación Llanero Solidario. Acabamos de comenzar un proyecto de agroecología aquí en Alcaraz. Y bueno, pues esto fue música para mis oídos porque yo había escuchado sobre las ITI a nivel, eh, digamos, personal, porque me interesa mucho el tema. Pero ahora que estoy trabajando para Llanero, un poco te quería preguntar eh, la parte práctica. Es decir, en algún momento tú mencionabas que esto tenía que ser una gestión, interniveles es decir que también las personas lo pueden gestionar y ya como asociaciones nosotros lo que debemos hacer es facilitar esa gestión individual con las administraciones a ver si entendí bien entonces un poco la pregunta estaba enfocada a nivel práctico porque claro cuando uno se mete a lo que es la normatividad eh, pues como que no se pierde y entonces no, no es fácil entender cómo todas esas políticas y esos diseños de leyes y todo lo demás se vuelven fácilmente realidad, sobre todo para individuos, porque eh, nosotros estamos trabajando principalmente con personas que están queriendo vivir de la agricultura en un lugar donde era tradicionalmente de huertos y que se ha venido despoblando y que ya no hay huertos. Solamente lo tienen pocas personas mayores y entonces la idea del proyecto es llevar a que estos, a estas personas que son eh, jóvenes entre 25 y 35 años pues se queden eh, a vivir en Alcaraz y reactiven el tema sobre todo de la agroecología. Entonces pues creo que uno de los mecanismos fundamentales para que esto sea posible y que ellos puedan gestionar proyectos en el mediano largo plazo es a través de estos recursos del ITI. Entonces mi pregunta para, para concretar es, eh, ¿cómo nos... ¿Nos podemos guiar a nivel proced procedimental o algo más práctico que nos permita proponerle este recurso a, pues a las personas que están siendo beneficiarias del proyecto? Sí, sí. Mira, algo bastante bueno desde mi punto de vista que, que hemos hecho en Castilla-La Mancha que ha hecho la administración de Castilla-La Mancha, es poner eh, a nuestra disposición una página web muy potente sobre las, eh, los, sobre las cities, sobre los territorios de inversión, las zonas de inversión territorial integrada. Entonces, con, con, en cuanto pongas eh, inversión territorial integrada Castilla-La Mancha, vas a entrar a una página web muy, muy gráfica y muy completa. Por cierto, también muy en la estética de la, de la página de la Junta de Comunidades, eh, por lo tanto no te va a resultar marciana. Te va a resultar bastante fácil de... Eh, bastante amigable, bastante fácil de acceder a todos los contenidos. Eh, lo deseable sería, en términos prácticos, que fuerais de la mano o de la comarca o del Ayuntamiento de Alcaraz, desde mi punto de vista después de haber hecho un tanteo de qué se está haciendo o qué se ha hecho desde, desde el Ayuntamiento de Alcaraz o desde los pueblos más, eh, más cercanos a Alcaraz, los pueblos de la comarca. Eh, para acceder a las líneas de, de financiación para proyectos e iniciativas en concreto, eh, se ha establecido un sistema bastante eh, sencillo también, mediante manifestaciones de interés, formularios de manifestaciones de interés. Entonces, esto a efectos prácticos lo tienes, lo recomendable sería que lo, lo llevaras poquito estudiado y lo pusieras en, en manos de, pues, de una reunión con tu ayuntamiento y llegado el caso, posteriormente con la, si, si, si llega el momento, con la Diputación Provincial de, de Albacete. Pero yo estaba en otro estaba en otro escenario. No tanto el operativo de, de ahora o, de, o del futuro del siguiente año, sino en el escenario de que nos organicemos para que no llegue Olga desde llanero solidario y haga esta pregunta dentro de cuatro años sino para que Olga, de Llanero Solidario, con la red o la red de Aragón, me lo estoy inventando, tengan todo el conocimiento y toda la interlocución institucional desde el primer momento en el marco de, de fondos estructurales, en este caso eh, que estamos trayendo aquí por el interés para zonas rurales, pues en el caso del, de, las, de las zonas city mi, mi visión era algo menos práctica y algo más estratégica de futuro. Pero en, en tu caso, Olga, sí te recomiendo ese estudio de todo lo que hay, que es bastante y muy gráfico, hasta con ejemplos y vídeos bastante bien enfocados, desde la página web de la Zona City, en, aquí en Castilla-La Mancha en concreto. Muy bien, pues nada, pues eh, muchas gracias, Adolfo, por la profusión de datos, por la profundidad. Eh, mm, como dije al principio de, de, este, de este panel, que... que este, este es un espacio para generar eh, una propuesta articulada eh, que podamos, con la que podamos dirigirnos a los diferentes eh, decisores políticos. ¿eh? De tal forma que desde, la, desde APN y recogiendo todas estas cuestiones que, que estés planteando ¿eh? y, y, y que se van a seguir planteando sobre, sobre la mesa, en la siguiente mesa de, de experiencias, pues podamos tener... Eh, articulado no solamente para, para, eh, para dentro de una semana ¿no? lo que pueda ser una serie de propuestas, sino que sean propuestas a medio largo plazo, porque, porque el, la inclusión en el ámbito rural y la inclusión en el ámbito urbano también, pero cuestiones como las que planteabais de reto demográfico y, y, y, y mejora de la situación de las personas, esto no se construye de un día para otro, sino que tenemos que empezar a tomar decisiones ahora ¿eh? Eh, para que dentro de 10 años eh, podamos uh, a, a haber mejorado la situación de las personas y sobre todo de los territorios, podamos haber generado esas oportunidades. ¿no? Eh, agradeceros a, a los cuatro compañeros que habéis estado en la mesa, eh, vuestra, vuestra concreción, vuestra profundidad de, de ideas, que por suerte lo estamos grabando y eh, nos servirá para, para generar esa, esa propuesta de, de valor.